Conservarlo fue en vano, no te miento, lo desperdicié. Te de marché no, interior, nada de eso me importó, Ya se derrumbo. Tras sentir en mí, pero no importa al fin Un recuerdo es aquí, a la oscuridad. Bienvenidos a todos, yo soy la Bellatriz de la Noche, a donde contamos, a donde hacía el combo historia y perturbadoras y espeluznantes.it aterradoras de la noche. Pero antes de decir aquí me presento, soy la séptima hermana sensacional de Arturo Espectral. Mi nombre es la Bellatrix de la Noche. Punto. Pero bueno, amigos y amigas, aquí voy a narrar esta historia que se titulará La Mujer de la delgada más conocida como Ascendedona. Espero que te guste mi historia. Si te gusta mucho, avísame en los comentarios de este mismo video. Pero más que decir, el recorre el video ahora mismo. Era una noche bastante oscura, en la que la luna brillaba de un tono rojo sangre. Los árboles eran tan altos y tan abarrotados de filadas ramas, que parecían ser sombras imponentes al acecho por mí. Estaba asustada y muy confundida, no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado anteriormente, o como siquiera había llegado a las profundidades de ese frío y espeluznante bosque. Estuve caminando durante mucho tiempo, con mi cuerpo que se sentía vacío y ligero, atravesando los lagos y praderas de las zonas, y es entonces como en uno de estos lagos, sin querer. Vi mi reflejo, que mostraba una versión de mí totalmente diferente, con cabello totalmente negro y largo, y un rostro totalmente carente de expresión alguna, pues no tenía cara. punto El horror se apoderó de mí, pero extrañamente, me acostumbré a mi nueva realidad, mientras tocaba mi cara, sin sentir efectivamente, rastro de ojos, nariz o boca. Esto era extraño teniendo en cuenta que aunque dificultosamente, podía respirar y ver, y en ese momento me di cuenta un nuevo detalle, yo poseía una ropa diferente a la que normalmente usaba, y no recordaba qué prendas traía antes, pero tampoco recordaba haber visto este traje negro tan ajustado en mi vida. Estaba segura de no haber comido durante mucho tiempo, pero eso ya no era necesario pues no sentía ningún rasgo de hambre. Pronto comencé a sentirme como en casa en ese bosque, siempre me han asustado esas zonas desérticas y lúgubres, pero por primera vez, un sentimiento de seguridad y amor, rondaba dentro de mí al observar con detenimiento cada hoja en el suelo, y pronto, aquellos árboles con formas humanoides que antes me causaban incomodidad, se hicieron mis amigos, pues en ellos yo muy fácilmente podía esconderme. En un momento, sentí como un deseo incontrolable de buscar a alguna otra persona me poseyera, así que me dirigí a los costados de una carretera, y me escondí en los arbustos. Allí vi un auto acercarse desde lo lejos, así que me lo mantuve mirando, y cuando estaba lo suficientemente cerca, salí de los arbustos y me paré enfrente, a lo que el auto salió disparado a un costado, yéndose a lo profundo del bosque. Cuando yo fui por el auto, me di cuenta que los que estaban allí metidos, se comenzaron a escapar malheridos, y yo sin poder permitir eso, los perseguí a cada uno y con unos extraños tentáculos que me salían en la espalda, los destrocé con un intenso sentimiento de alegría y satisfacción. Terminado esto, no podía creer lo que había hecho, y entonces me di cuenta que del auto, salía otra persona, la cual había quedado sola inconsciente por el accidente me di cuenta que era una chica, y que estaba bastante confundida, al igual que yo en mis primeros instantes en aquel bosque. Comenzó a gritar en busca de sus acompañantes los cuales superan su familia, y entonces, aproveché para acercarme temerosa, y en ese momento, aquella chica me vio y aunque al principio, se quedó estupefacta con mi presencia, luego pareció no importarle y solo preguntó por mi nombre. «Mi nombre es Slender Woman», dije con una voz espectral sin saber por qué lo había dicho en primer lugar. Y en esto, aquella chica me dijo Mi nombre es Alondra, pero prefiero que me llame Menal. Mucho gusto, amiga. Con esas palabras, quedé pasmada al ver que esa niña no me veía como un monstruo, y entonces la tomé de la mano, y mientras hablamos mucho más sobre nuestras desconocidas identidades, es que desaparecimos en medio de la neblina de la noche, que en ese momento comenzaba a invadir, tragándonos a lo profundo de las oscuridades. Bueno, amigos, espero que les guste. Mucho punto es que es mi primer creepypasta el año 2022 si te gustó punto. Espero que el recibir mucho apoyo de este mismo video. Así pues, me gusta tan próximo video que suba. Adiós. Soy Ángela Rodríguez. ¿Qué te parecieron estas historias? Y si conoces alguna diferente, te invito a contárnoslo en la caja de comentarios.